hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego latinoamericano que se llama i see read que se traduciría como veo rojo pero yo veo rojo bueno no sé si tendrá otro significado pero si uno lo traduce literal creo que se, esa sería la traducción literal este es un videojuego adivinen de qué país Argentina <risa> Últimamente nos han salido bastantes videojuegos argentinos Aquí en la sección de videojuegos latinoamericanos Pero no es mi culpa Los argentinos están pegando durísimo con los videojuegos Y este videojuego es desarrollado por eh, Whiteboard Games Así se llama esta empresa desarrolladora Ubicada en Buenos Aires, Argentina Y vamos primero a leer un poquito No se vayan Vamos a leer un poquito de qué se trata Icy Rage. Eh, por aquí debo tener el Steam. Ya les digo de qué se trata. en un momento. A ver, Icy Rage. Dice es un twin stick shooter rogue donde debes canalizar tu ira y atacar naves espaciales llenas de enemigos. Roba sus armas, destruye cada habitación y usa todo lo que encuentres para atacar tienes la fuerza necesaria para cumplir tu venganza ok otro dato este videojuego va a ser lanzado eh, en este año 2022 pero no tiene todavía la fecha pues eh, clara así que bueno eso sí ya asumo que whiteboard games nos irá actualizando eh, bueno la primera lo primero que veo eh, creo que parte del título que dice Read. Eh, de todas formas hace alusión un poco a los colores que se usaron para eh, este videojuego ¿no? Esto, uno de esos colores es básicamente el rojo y el otro pues ya es el blanco y el negro como vemos ¿sí? Digamos que le da un estilo, no sé si se le puede decir estilo Noir a este videojuego Aunque obviamente su, su temática se podría decir es más como de ciencia ficción ¿no? Porque... Este man cuando lo vimos al principio Venía una nave espacial Y aparte la descripción del juego Hablan de una Venganza, ¿no? Por acá veo algo, ¿no? No nada para romper Veo que tiene un, un ganchito, ¿no? Bueno, el juego se puede jugar Con... ¿Con qué? Se puede jugar con, con Controles, porque bueno, es un twin stick Pero también lo pueden jugar Pues así, o sea con el mouse, o sea, empecé, eh, presiona, ah, bueno, aquí ya me está diciendo cómo usar el gancho, wow, wow, wow, wow, qué chévere, qué chévere, qué chévere, con el gancho me puedo engarzar aquí con los malos y darle sus buenos golpes, eh, aparte, bueno, mi personaje tiene una barra de vida, que es la que está a su lado izquierdo, o sea, detrás a su lado izquierdo es como la barra de vida, y al lado derecho hay otra barrita chiquitica que se va llenando como de rojo que no sé a dónde que es, me dieron una tarjeta, aquí esto lo rompo, ok, la tarjeta debe ser para acá, para usarla aquí, me, me gusta, me gusta como, como en el juego, eh, porque es que yo conozco realmente muy pocos juegos que se atreven a usar esta gama de colores, blanco, negro y rojo. Es realmente muy poco y cuando se hace por lo general suelen ser juegos con una temática un poco oscura o, o que eh, suelen ser un poco violentos y sangrientos, ¿no? De los pocos que conozco, claro está. Entonces lo que yo noto es que... Es que este jueguito pues... Eh, usa muy bien ese color rojo. Si se dan cuenta, por ejemplo, el personaje va caminando y si pasa por sangre va dejando huellas de, de rojas. Miren, por ejemplo, cómo las va dejando. O también, como pueden ver, las cosas con las que interactuamos o que re, se resaltan más a la vista suelen ser de tonos rojos para que pronto nos acerquemos y las exploremos, ¿no? Hasta la mirilla es roja, ¿no? Entonces es muy interesante. Y los enemigos son de un tono rojo. Eh, que por supuesto los ve rojos, pues porque bueno, I see red. Right. <risa> eh, por ejemplo, las cajas. Estas cajas también se iluminan de rojo cuando estoy cerca. Dice: Recuerda, algunas cajas pueden soltar algunos objetos cuando son destruidas. Entonces, por ejemplo, con la caja la suelto y la agarro y suelto algo. ¿Esto qué es? Una medicina. Dice: Presiona para usar tu consumible de defensa actual con, con Q, pero, pero pues tengo toda la vida. Completa, ¿no? Entonces, ¿esto para qué es? Pues usémoslo, el que nos dieron ahorita, porque ese también es como de curación. Ah, este, ¿este qué es lo que hace? Como si lenteara. Es interesante. O no, al contrario. Len, len. Sí, no, pero sí se sintió como si hubiera eh, el tiempo se hubiera detenido. Por acá nos dan otra cosa. Dice, está para, para ver el inventario. Este es nuestro inventario Acá nos dicen que tenemos 19 de dinero El coso este de curar Que acabamos de obtener Y acá es donde van como que las minas Entonces vamos a ver Dice que con R las uso Con R A ver, con R lancemosla hacia allá Así, ah, mira Lancemos otra Muy bien Otra Ok, excelente, lo logramos eh, Ah, mira, acá hay más Uf, Lo que hay es granadas Bueno, pero solo puedo llevar una O por el momento, eh, el inventario del personaje solo permite llevar una Bueno, ¿qué más hay por acá? Ah, enemigos Uy, qué loco Me gusta lo que él hace con el gancho Porque es muy bueno O sea, es muy chévere lo que hace Lo, lo sabe usar Uy, acá sí nos. Miren, nos hirieron. Aquí usamos la Q para curarnos. Uf, claro, nos devuelven bastante vida. Y aquí recogemos más granadas, más granadas, pero nos dejan llevar más. Ah, mire, otro kit de, de curación. Ese sí nos sirve. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? F, F, F. Es para que. Ah, ok, las armas. Tienen un nivel de carga y el nivel de carga se representa en el color blanco. Lo negro significa lo que ya está gastado del arma. Así que se ven cambiar de vez en cuando. Bueno, vámonos por aquí. Si ¿Sí ven como el rojo es lo que más resalta en el juego y todo lo que de pronto a nuestro personaje le interese o quiera recoger está, se genera un, un bordeado rojo es una propuesta atrevida pero es muy buena o sea no digo que es mala porque al contrario siento que cuando en los juegos suelen usar como gamas de colores así atrevidas eh, le dan un, un plus de diferencia un plus control te sientes perdido eh, las flechas indican los cuartos que no has explorado o objetos perdidos a ver Ah, miren, con cuánto nos muestra las puertas o lugares que no hemos explorado, los cuartos que no hemos explorado. Así, bueno, eso nos da a entender que obviamente el juego va a estar muy laberíntico, porque en la descripción hablaban de que, de que una de las cosas que destacaban en, en el juego era... Bueno, me va a curar y voy a, voy a llevarme esta. Una de las cosas que destacaba el juego era que el personaje iba en una nave abordando otras naves para matar a los enemigos en busca de venganza. Dice... Tu rango de armas tiene 25% de posibilidad de eh, hacer que los enemigos sean como lenteados por 3 segundos. Interesante. ¡Wow! wow ¿Cómo hice eso? ¿Si ¿Sí vieron ese efecto tan chévere? O sea, fue como una animación especial que él tuvo por haber atacado a veces que hizo algún tipo de daño crítico y por eso le salió... ¡Wow! Dice que presiona shift para lanzar tu eh, furia encadenada y te harás más fuerte. Bueno, pues usémosla, pero no creo que sea bueno usarla en este momento. Sería bueno como guardarla de pronto para algo más adelante. Al igual si algo tienen las demos, es que siempre te van a... Siempre van a tener algún enemigo o alguien así a quien atacar. Ven lo que les dije. Está muy chévere porque realmente es un juego que busca mucho... Ah, miren, con espacio puedo hacer como un... Guau, wow, wow, está bueno. Con espacio puedo como esquivar y eso. Va a ser un dash. Ah, yo sí sabía que aquí me iba a aparecer algo. Venga. Ah, sí, ya me dijeron que con... Con... Con esto, con... ¡Uy, qué loco! ¡Oh! No me fijé en mi vida. ¡Oh! ¡Wow! Me dejan en el principio. A ver, ¿qué, qué, ¿qué aprendí de esto? Pues que básicamente a uno lo... lo pues lo, lo, lo, le hacen mucho daño a estos vanes hay que tener mucho, hay que vigilar mucho la vida pero siento que en ese sentido debería haber otro tipo de, de señal contar con otra algo más contar con otra señal más o no sé si no lo he notado pero sería bueno con otra porque aunque uno ve la vida pues como, como se usan gama de blanco y negro la vida siendo blanca a veces se confunde entre tanta cosa que hay tirada en el suelo enemigos con los que uno pelee Entonces, creo que eso sí podría dificultar un poco estar atento como a la vida, pienso yo. Porque es que, obviamente. Y claro, es que eh, si, si, si lo notan, otra de las cosas que quiere el juego es no tener tantos distractores como un UHD, un, un HUD que sea distractor. Porque la pantalla está totalmente limpia, si se dan cuenta. O sea, todo, todo, todo ya se encuentra en el personaje para no tener. Que, que complicarse uno revisando diferentes elementos en la pantalla sino que todo se resuelve en pequeñas ayudas mínimas que están ahí ya con el mismo personaje entonces es como lo lo, lo interesante pero siento que la vida pues por al ser blanca cuando uno está de pronto en un entorno con muchos enemigos así por ejemplo peleando aquí fa, fa, fa, eh, difícil difícil Difícil fijarse en la vida. Y es que no sé si es que mientras yo peleaba con ellos hubo algún tipo de señal y no me di cuenta. Que pudiera ser como de ayuda para indicarme, oiga, se le se va a matar, se va a morir. Bueno, ya sabemos que estas son las granadas que se usan con R. Bueno, también de pronto de mi, de mi parte un gran error no haber usado... No haber usado, que Las... Las cosas, o sea, yo tenía granadas ¿Qué más era lo que tenía? O sea, a ver Miren, aquí está la otra que yo necesitaba recoger Bueno, ¿nos vamos qué? ¿Por acá es? ¡Uy! ¡Qué loco! Ya listo, ya no se enloquezca mi calma, calma vamos a recoger esta vamos a recoger esta habilidad que nos acaban de dar vamos a agarrarnos con estos tipos uy, mire, mire, ya me ¿qué pasó? ¿me bajaron la vida o qué fue lo que pasó? no sé por qué salió esa pantalla roja ¿Pero eso qué fue? No, no sé qué es la pantalla cuando se pone roja Pero no creo que sea No esté relacionada con Con mis armas Sino como con críticos No sé Uy, ahora sí me dejaron la, la, mitad, la vida de la mitad Creo que yo también a veces no me fijo bien. Creo que ahorita voy a tener que utilizar esa, esa habilidad de, de furia. Con chifa es que se saca. Ahí está. wow, ¡Wow! wow. ¡Wow! Sí, con furia saca como críticos seguidos y como que le aumenta el daño. O sea, no le han, no le han hecho nada, miren. Y el problema es que donde a mí me lleguen a, a disparar... O sea, yo tengo la mayor ven, desventaja es cuando me disparan. Porque cuando me disparan... Uy, estos son tanques de gasolina, miren. Tan chévere la señal, ¿no? La gotita en rojo. Esto... Si me... Si me... Si me disparan, es por, o sea, por supuesto que me van a hacer mucho más daño que golpeándome. Y creo que eso es lo que yo debo evitar, ¿no? ¿Esto por acá qué es? Ah, ¿por acá era donde yo ya había pasado antes? ¿Ya llevo granadas y eso? Por si acaso, me llevo otra granada. Entonces... A ver, ¿qué tiene este tanque y este también? ¡Ay! ¡Vida! ¡Vida, vida, vida! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, también veo que otra de las dificultades del juego es esa. La de no tener como un punto de guardado. O por lo menos no lo tiene en la demo. Por lo menos en la demo no nos muestran como la existencia de puntos de guardado. Entonces, eso me va a entender como que... Bueno, dice... Enemigos... Explode. No sé si eso significa que explotan cuando tú haces un asesinato brutal en ellos. Dice, escape para observar las esta, este, eh, los, los da Ah, miren, qué interesante, las estadísticas. Dice, vida, en este momento tengo 88 de 100, que coincide más o menos con la barrita que muestra. Reducción de daño, en este momento mi reducción de daño es de 0%, es decir, que si me atacan, me hacen el daño puro, ¿no? Daño en melee, hago 3 de daño en melee, 25 en movimiento de velocidad. Eh, monedas espaciales, 366. ¿Qué más tengo? Eh, bueno, acá me están diciendo que cuando estoy en modo de furia, eh, genero un aproximadamente 200 de daño Y que mientras está activo, el gancho es ilimitado. Y aparte obtengo 15 de reducción de daño. Ah, claro. 4 de daño de ml y 25 más de, de velocidad de movimiento. Interesante. Tengo además dentro de mis eh, objetos una pistola infinita y un y el, bueno el, el bate este, ¿no? Y aparte tengo otros objetos como una granada, un kit médico y las keycards. Si sí, no tengo nada de keycards, aquí al parecer estos son como archivos y otras cosas o habilidades, parece. También puedo tener habilidades pasivas que son las que he recogido hasta el momento. Y ya, ya, eso es. Pero está muy chévere la barra de stats. ¿Esto qué es? Holograma. Ah, pero lo cambia por el kit médico Uy, no sé No sé qué pensar El kit médico tiene más valor En este momento, ¿no? O me tocaría usarlo Y después usar el, el... Y llevarme también la mina Uy, si le llevo la mina la cambio por la Uy, duro, duro, duro Cambiar la mina por la ¿Esto qué son? ¿Inyecciones? ¿Esto qué es? y la cambio por la mina, a ver qué hace eso. Ah, son cuchillos. Wow, pero tendrá el mismo daño que una mina, no creo. No creo, la mina debe ser más poderosa, por supuesto. Aquí me dieron fue otra inyección. Vamos a usarla. Y después usemos esto. Bueno, y aquí qué? Ah, lo sabía ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Ya? ¡Wow! Me asusté Pensé que iban a haber muchos más enemigos en este punto Pero bueno, hay que, hay que estar pendientes Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Esto qué es? Ay, el holograma, no. Esto, a ver, un tanque de... Bueno, ahí explotó, no hizo nada. Oh, acá ahí debe haber... hacia ah, sí, allá hay algo, ¿sí ven? Esperen, vamos a explotar esto desde... ¡Oh! ¡Pendejo! Me hice daño. Eso, esa era la idea. Que destruyera todo. Eso, y acá hay algo, miren. Una habilidad. Dice que cada... 400 monedas, tu reducción de año e incrementa en 1%. Ah, oh, pero yo no creo que tenga 400 monedas en este momento. ¿O oh, sí? No, no creo. Esto, vamos a curarnos primero. Y ahora sí llevémonos este. ¿Hay más curaciones por acá? A ver, a ver. Esto es para que, para curarnos también, pero no podemos llevar nada. ¿O sí? No, no podemos llevar nada Sí, son curaciones, pero no son para cargar Bueno ¡Ah! Yo sí decía Esta puerta me indicaba como un posible jefe Vamos a ver Por lo general los jefes siempre Ya sea demo o no, me va a ir mal Pero pues Hagámosle Bueno, tiene granadas Aparte, ¿qué más tiene este tipo? ¿Eso qué es? ¿Como una bomba? ¡No! ¿Una motosierra? No seamos pendejos ¡No! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡No! ¡Dispárele, dispárele! ¡No! ¡No, no! Me enganchó Me enganchó con la motosierra porque me quedé trabado, me quedé trabado Me quedé quieto, ayúdenme No, me quedé Se quedó quieto mi personaje Se quedó bloqueado, no sé qué hacer ¿Cómo salgo de ahí? Se quedó atrapado Bueno, ya saben Estas son cosas normales que pasan Es un juego en desarrollo y estos bugs lo, Incluso lo mejor Es encontrarlos a no encontrarlos Porque si uno los encuentra, ahí se pueden encontrar Fallitos que después Se pueden arreglar esto Oiga, otra cosa que no había dicho y hasta el momento me fijo Y es eh, la musicalización la, mu la musicalización, por ejemplo, ahorita en esta escena del jefe Es muy interesante, ¿no? Con estilo rockerito Chévere, ¿no? Pero pues lamentablemente el jefe se quedó bloqueado Y la cuestión es que si yo salgo tengo que volver a hacer todo Entonces creo que lo voy a dejar por aquí pero, pero, pero, podría decir que yo creo que después del jefe era el fin de la demo pero se veía muy interesante porque entonces el juego va a ser como un explorador hagámosle como un explorador de mazmorras pero en este caso es un explorador de naves espaciales con muchos enemigos eh, digamos acá no importa tanto el dropeo aunque obviamente la parte de las monedas sí porque veo que hay una habilidad que sí, que sí es muy importante y le influye pero de pronto los objetos... No tanto, van a quedar muchos objetos en el suelo y lo que hay que saber es utilizarlos, porque algunos se agotan, otros no. Eh, y también saber utilizar es las habilidades, el gancho, o sea, todo se vea que utilizar, o sea, digamos uno se ve obligado a, usar, a usarlo todo o si no, pues no puede vencer básicamente. El gancho, la, los, cualquier tipo de granada, las curaciones, esto eh, el modo ira. Y pues obviamente estar pendiente de la vida, ¿no? que en mi caso este man ya me la está dejando por la mitad Y eso que no le había dicho, o sea no me había acercado a hacerle mucho la verdad eh, Pero bueno, pues me quedé ahí ¿no? Es que ni siquiera responde el escape No responde el escape, el tap tampoco Sí, básicamente se quedó ahí, o sea los muñequitos se mueven pero no, no responde ninguno de los comandos del juego pero bueno, mis felicitaciones a Whiteboard Games, de verdad amigos, eh, la propuesta que ustedes tienen es muy buena, muy poderosa, miren que como han detallado estos escenarios tan bonitos, o sea, por ejemplo acá los cables, acá la parte donde emitieron, está como bomba, eh, bueno, los escenarios muy bien, me gusta el estilo, como le digo, muy oscuro, muy, eh, no sé si llamarlo fantasía oscura porque el juego no es de fantasía, ¿sí? Eh, pero si es de tipo oscuro, más bien llamarlo como ciencia ficción oscura, podría ser, porque es más como espacial y todo esto, ¿no? Eh, y bueno, no lo niego, sangriento, sangriento lo es, pero, pero es un sangriento no al estilo tangore, sino... Mm, no sé cómo decirlo. Pues sabes que al igual es obvio, o sea, si el juego resalta los rojos, todo lo que sea sangre, eso se tiene que, que notar, ¿no? Que se tiene que ver. Y bueno amigos pues de verdad encantado de ver todos estos desarrollos, eh, felicitaciones de nuevo al equipo de Whiteboard Games, sigan puliendo este juego, sigan dando lo mejor y espero pronto su lanzamiento en el presente año si es posible, claro está. Y bueno amigos eso es todo por hoy, eh, no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima, bye bye.